Ah. De que cuente mis pasos. De una persona que, a pesar de todo, siempre fue buena persona. Que siempre intentó hacer feliz a sus amigos, aunque él no lo estuviera. De un chico muy especial, que pensaba diferente. Hice algo como: ajá. Salí de casa preocupado, chico de barro Caminando sin tener nadie al lado desconcentrado Todo perdido ya que nunca se consideró muy listo está desconfiado aprendo talento por todos lados Todo, lado, todo buscó, que tenía un vacío, quería llenar, Estaba encantado, todo viciado jugando videojuegos en su cuarto Chico callado, comenzando a pensar Se alegró por todo lo que había logrado Toda su investigación, la memoria pase lo que quería mejor Toda su pasión por su chica Escribiendo una canción, una poesía Sin tener ninguna preocupación Luchando cada día, ser constante en su vida se levanta con una sonrisa preparado para el día con toda la energía aprendí que pudo hacer pelea de gente sonriendo y mintiendo aprendió a alejarse de la sociedad con una nintendo antisocial como callado pasivo como complicado aprendía rápido con a le gusta que ahora pero lo que no ilusionaba, evolucionaba cada deporte lo alegraba saber que buscar el verdadero amor si ya se cuenta lo encontró no sentía por nadie pero aprendió de su corazón Su el chico poder cuana y apostó siempre pensativo ignorando la sociedad que lo lastimó los días un futuro con su verdadero amor Sentía que se por la naturaleza Porque la humanidad la desozaba Siempre pensaba que la humanidad Pronto se iba a distinguir Que el ser humano no debería existir Cambiaba su mentalidad, respetuoso como bipolar Todos los días tenía diferente personalidad Con la música no avanzaba Pues tenía amigo y familia y no había quien lo apoyaba confianza nunca la acompañó Se hace cuenta todo lo que logró Ahora reconoce y agradece a las personas Que nunca lo abandonó Componía música con pasión, reconoció que mejoró, valor a todas las personas que lo apoyó Y lo que intento decir con todo esto Es que tienes que seguir tus sueños Sin importar lo que cueste Sin importar lo que pase Por lo que vuela Por lo difícil que sea Siempre tenéis que luchar por sus sueños Y avanzar con ellos y crecer Sin importar que los demás te critiquen O si los demás dicen que no vas a valer para ellos Ten en cuenta que si lo, te lo propones, lo vas a lograr. make Friends.